Hay ah. Contra de Beto. Batalla contra Krauser. Contra Skrauser. Contra Skrauser. Contra, Scrauser. contra Scrauser. Abrir. Acá, ¿no? Romper a patadas. Supongo que acá. ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está el forro este? ¡Ah! Uh -uh. oh, ¡Qué paja, boludo! Buscarlo. Ahí tené ¿Dónde está, boludo? De que no lo encuentro. ¡Ahí está acá! Hijo de puta. Pero estudiar con tu cuchillo de mierda, boludo. Hijo oh, de. Es una paja porque el chabón es re cagón, boludo. Sí, es una paja, es re molesto, boludo. Entonces, sí, yo soy re capo. Y yo la, soy, la verdad es que yo soy un tipo distinto, soy un tipo. ¿Qué vas? Con, con convicción, yo soy un, un quiero... tipo complicado. Yo, yo quiero sacar el país adelante. es esa gente que tiene Tinder, boludo. No me vas a usar Tinder. Claro. A ver, hablemos un toque de eso. Eh. eh es una, una, una re tonto, ¿sabes? En eh, una situación de. de, de, de desesperación. Soltería, pero, pero bueno, sí, puede ser por una situación de soltería. Yo ahora no soy, soy una persona que ni en pedo usaría eso, pero la verdad que sí, sí. Es que si no tienes nada que hacer. Sí. Igual yo conocí un montón de historias de Tinder Uy. que terminaron muy mal. Sí, me imagino. Boludo. Porque conocen a cualquier chabón, sí, barra Sí, bueno, yo, yo lo que miraba la otra vez estaba viendo videos de la Faraona boludo. Oh. el, el chabón. Mira, te lo soy. ¿Pero yo pongo? ¡Guadafá! Muy... ¿Qué es eso? Porque soy muy directo ¡Ah! porque soy muy directo en todo. ¿Te pero... tiraste un pedo? No, no, fue que eh, te el culo. Hijo eh, de eh. puta, lo resentí, boludo. Eh... ¿Qué, qué, qué? qué? Hola ah, mierda. Ah. ¿A vos qué te parece? ¿A mí el Tinder? Me parece re... ¡Uy, no. sí! ¿Qué pasó? Para, vamos por parte. Tinder, no, Tinder. Me, parece, me parece re tonto. O sea, no es que me parezca tonto, pero me parece... Que yo pues, no lo usaría nunca. Pero o si sea, hay gente que no se sé O sea, no, no tengo drama que lo usen, boludo. Pero yo, sí, para no, mí, yo claro. ni en pedo lo usaría. Habría que ver si me sentiría cómodo. Encima le podía. O sea, toqué la X para responderle. ¿Te gusta la corona? ¿O has visto algo? Espera, que me están culeando. Eh, culeando, ahora eh, te... Uy, los recae, los recae. Uy, la lata. Uy, me hizo mierda, boludo. Espera, coger sí. Eh, estoy cagado en weed, boludo. Vamos, en weed. Vamos, vamos, na, na, na, na, na, na. Na, na, vamos, vamos, vamos. Eh. No me curé. No te curaste, gilipollas. Así me... Hola. Ahí tenés, boludo. Che, no sé dónde ir. Oh, la... ¡Ah, sí, yo te está. llamas. Sí. Aquí, era acá. ¿Me llamas, Tinion? ¿Qué querías? Ah, está. Ah, nosotros tenemos que pelear, tenemos no, razón no, para cierto, pero, Ah, cierto, ah, pero... Ahí tengo ¿Te <ríe> No, tipo con ¡Ay, la, la, cintura, no... la cintura! ¡La <ríe> cintura! ¡Tío, la miseria, chicos! O Sepan que los quiero mucho, les digo por la vida. Hoy, hoy hoy estoy, mañana no estoy <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡Oh, Mis rodillas. Crosser, ¿dónde estás? Ah, por acá, es donde no ¿Dónde estás, Crosser? ¿Qué te parió, Crosser? La pieza. ¡Ramón, mirá qué alto que está! <ríe> <ríe> oh. ¡Qué ganas de echar los huevos que tiene ese pelado! Go, eh, mucha moco, la vez no te levanta una pared en pedo. <ríe> <ríe> Se empezaba a rir, tío. ¡Eh, Que <ríe> qué hijo de puta! Eh, ¡Ramón, me chupando, mía. ¡Hola, mierda! ¡Boludo! Oh, ¡Ramón, pará, eso no lo tenemos nosotros! ¡Ramón, vámonos a la mierda! ¡Eh, <ríe> te este es puro bueno, eh! Es pará <ríe> ¡Ramón, pará, qué niña saludosa! ¡Te Tengo la mano de pija ese! ¡Eh, eh! <ríe> ¡Pero yo tengo una sin tenerla en la mano! Arre. Hola, Carloser, uy. No, Carloser, para un poco. Oh, pará, boludo, te fuiste a la mierda, Krauser, estás re loco, boludo, pará. ¿Qué tiene? Ah, bueno, boludo, lo de, de Yu-Gi-Oh. Mira, ahí, ahí está. ¡Pamba! Corté la pata! ¡La concha de tu madre, Krauser! Perdón, no... No puedes usar la escopeta o así. Boludo, pero no puede ser. Ah. Cuando, cuando, cuando yo... Cuando la. yo... La. Che, nada, nada. Eh, pará, no. Y... Man, se tiene que ganar re fácil a Carlos. O sea, yo tengo entendido que si usás el, lo, que te acabo, lo que te dije... ¿eh? La azúcar. No, esto. Que le pelees así, boludo. ¿Por qué? ¿Quién me dijo eso? No sé, lo, lo vi en speedrun, boludo. Cuando se pasan los juegos así rápidos, boludo. Yo no sé si usaría... El Amigo, no lo puedo, no, no, no, no, no nada. No, no, no, no. No. <ríe> no. ¡Eh, Ramón! Ramón. Che, Ramón, nos quedamos retomado, Vamos arrancando, ya que tenemos que ir hasta... hasta yo José me tengo que ir hasta el Iñez, boludo. Me tengo que ir hasta el eh, Yo tengo que ir hasta José Iñez, tiro. ¡Sí, la goma! <ríe> <ríe> eh, Ramón, no ya sé, que no pasa sé cómo, no el serviento. Después ya no pasa Ramón, dale, boludo. No me, pasa no me, me acuerdo cómo era, boludo. ¡Upa! Me gustó los tiros en las gamas, eh. Acabo de decir que hacerlo así. ¿Qué onda esto? Boludo, no puede ser. Esto es, es. O sea, hay una forma que es recontra, recontra fácil y no me sale, boludo. Pero ahora voy a hacer a la tradicional, boludo. Hay una forma que es re fácil de matarlo, boludo, pero te juro que no me lo acuerdo. O la vi, pero dije, "Wow, qué bueno que está, boludo", y como que no. Entonces, como que no se cierra. Y para mí no me sale. ¿Qué estás queriendo decir con eso, Ura? Eh, Ura, ¿qué querés decir con eso? No te entendí un pingo, ¿no? <risa> <risa> Esta cajeta, no te entendí un choto, eh. No. Dale, boludo, que quieras hacer caca. Boludo no puede ser, sí, Krauser, si no... sos infumable, flaco Ramón, que voy que seguir cagando, boludo, pero dime, no se sé te veste Eh, Ramón, vamos yendo, estoy en dura. No queda más tinto, no hay... Ay, no hay para tomar, una cervecita, una chela ¿Y algo? Ya no sé qué hacer, para boludo mí los tiros, boludo No, boludo, no, estoy seguro que no era así... Espera la puta, dime... Ay no, me va a caer <risa> ya, no, Ah, me cortó la pierna <risa> <risa> Por décima vez Uy. Oh, me esquivó de nuevo. Voy a repetirlo hasta que me salga. Uy, uy. Dale, Krauser, la concha de tu puta madre. Ya la voy a perder, vuelvo a explotar todo. Oh, tenés que aguantarlo. Arre. No, boludo. Ahí. No. Muerto, ya muerto. Y es justo, boludo, que tenía ya... La reconcha de tu... No. Me Parame todo. Yo me fijo. <risa> Arre, pues, si, pues, La puta madre, boludo, a eh, ver, pero... La puta madre. How to kill Krauser. Ay, ay. How to kill Krauser. <risa> How to kill Krauser. A ver si encuentro algo de recién ahí. Cuatro tipos, ¿no? ¿Ves, boludo? Mirá. Mirete, boludo! Mirete, mirete! Mirá, mirá, mirá, ¡Oh, ¡No! ¡Ah, pasé reordenado, boludo! No, esto, esto ya lo pasé, boludo Mira que está haciendo ahora Sí, eso ¿Ves, boludo? respetelo lo movió ahí boludo Real. creo que tendrá que llevarlo contra voy a hacer Pero básicamente toca que... a ver a ver, a ver, a ver cómo se hace oh. ah ya sé ya sé eh, ya sé, sí, curioso, ya sé sí, cómo. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Todo, básicamente tengo todo, que esquivar el golpe pelotudo de Skruser. Mira, es re fácil. Mira bueno, chito. Oh. Espérate esta, cárate esta. Cárense esta gente! A ver. Ah. A ver dice. A ver, hermano, ya mira, boludo, que ya que. Que ya que. Okay. Re... No, me salió mal! Yo sé, yo sé, yo sé. Yo puedo, yo puedo, yo puedo. Ahí está, ahí, ahí está. está. Sí, sí, no, sí. Ahí va, ahí va. No, ¡Ya! Ya, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Sé, sé, sé, sé. Es así, ¿no? Sí. Es acá. Sí. La concha de tu madre. Hola, mamá. No puedo yo sé que puedo, pero me salió, boludo. Y ahora boludo. Eh, ¡Me ha salido ya! <risa> hace cuatro partidas que estamos viendo esta pelea con tu madre voy a volver a cuatro de la mañana, ya González Catar y me van a mojar, me va <risa> a decir la chola, me va a decir. Ya que está haciendo Ramón a esta hora. Ya que sé, yo? Ya, ya, ya. ¿Ramón otra vez si estás tomando alcohol? Dale Krauser, dale, Krauser. que <risa> se, se <me> te mataba, <risa> viste. <risa> Ay carajo. Ahora ya, ahora. ¡Pero boludo! No le tendrás que pegar un tiro primero? ¡Boludo! ¡Qué hijo de puta, boludo! A ver, a ver, a ver... A ver. pensarlo bien. ¿Qué ¡Ah! Cuando le pegabas el tiro que se arrodillaba. ¡Sí! Lo que estoy intentando hacer... Ay, ¡Ahí está! Ay. ¡Listo, Krauser! ¡Nos vimos! No, ¡Nos vimos una mierda! <risa> Nos seguiremos viendo, chupabelo. ¡La puta madre! Pero eso sos infumable, boludo. Quédate, amigo. La pero. la Posta eh, tipo. Ahora sí. Ay qué conchudo, no, eh. boludo. Che, pero no es así. No puede ser, boludo. Ya que hora te. <risa> te voy a hacer comer plomo. Eh, no sé, no, no <risa> No, para, vamos, vamos, vamos, vamos Uh amigo, estoy rebalsado en moco Que asco, boludo <risa> Eh, que encontré las piezas Ya boludo, ya sé que la encontraste, ya tengo los huevos del plato me no, no, no pasa la el tiempo no pasa nada No pasa nada, el tiempo no pasa vamos, vamos a cortarlo, vamos a estar, hasta que me salga esta mierda Ahora nos damos vuelta... Vamos a pegar un tiro a Frozen... A mucho A su madre... LA RECONCHA DE TU PUTA y ¿De tu puta y Boludo, ¿cómo no sé espirrana? ¿Puta No, yo para Speedrun no sirvo... Sí, yo no me acuerdo cómo le gané a este... No, es que cagaron tiros, boludo, pero... Yo me la Yo no creo que sea yo, te... yo te voy a Yo te voy a explicar, boludo. Cerra el orto, Scrauser! ¡De mierda! ¡Escroto! ¿Escrotauser? Uy, se tira la mierda... Ya ya, lo menudo lo la ya. está es mi villa ¡PUTO! <ríe> me parece que no, nos estamos manteniendo con Krauser Basta Krauser, basta, me tenés la chota que se me resbala, boludo ¿Qué me hace? ¿Se te resbala la chota? Chau Me parece que está parcheado. No, boludo. Evo no puede ser. Sí, sí, pero no sé. Sistematiza los movimientos del chavo. No. Ya sé. Yo no, ¡No puede ser! ¡Lo maté! Muy bien, hola no, no, boludo, ya te que nos teníamos que quedar a ver la pelea ya boludo Ahí está crosser con el culo roto ah, hola, sí, Gorda, Gorda, no, no estoy con nadie, estoy en la bora ya que... No, pe... pero... ¿me dejó hablar Gorda? <risa> gorda, que recién se cagaron a tiro dos tenía que verlo Gorda y... No, no estoy con ninguna, acá está el teto, mirá, esperá que te paso Eh, hey, Ramona... ¡Cornuda! ¡No! ¡Me dame el teléfono, boludo! No, así, no, guarda, tajo. Me cortó la concha de tu hermana, boludo. Sí. Te... ¿Quién no te hace activas? ya se fue no vamos puta! Uh pues de boludo! voy a explotar todo. mmm, Creo que voy a explotar. Uf. Uh, ah, pum. Pum pum pum pum. Oh pum, pum. Maldita sea. Explotado. Listo, listo, listo, listo la pelea con Scouser. No lo puedo creer, lo he ganado eh, Yo tengo... Ahí tengo... está, gente, listo Por fin, boludo Estamos llegando a lo último, papá, estamos por ganarlo Estamos a nada de ganarlo Tipo esto ya... Sí. Chau gente, muchas gracias por el juego y Es que hora, vamos, tengo... boludo <risa>